Yo soy Jorge Enrique González Venega, soy el director del proyecto 3: Súbase, agárrese y caice. Sí, y yo soy el productor, mi nombre es Ulises Ortiz Lara. Hola, soy la productora de nuestro hermoso documental. ¿no? a resistir. Yo soy Marion, soy la directora. Yo soy Carmina Álvarez y soy la fotógrafa. Y yo soy Samari y soy sonidista. Yo soy Jesús Jiménez, soy director del, del documental La Dinastía. Yo soy Marlara, eh, soy la creadora de la idea original del documental y soy asistente de dirección en el proyecto de La Dinastía. Creo que esa gratificación que vamos a obtener de estar viéndola como con nuestros seres queridos y que vean como hasta dónde podemos llegar como para realmente hacer lo que nos gusta, o sea se va a sentir muy bien la verdad. Uno de los retos eh, que me emocionan mucho, me emocionan mucho el poder llevarlo a cabo sería transmitir esa emoción que se vive en la arena, en cual, eh, como comenta, en cualquier arena. Va a ser una experiencia muy eh, muy buena, pero o sea yo ya me estoy viendo sufriendo esas 100 horas, pero para bien. Yo creo que algo que, con lo que bueno, que hemos estado observando en estos días es que hay muchas cosas que se repiten, hay muchas cosas que pasan de la misma manera y el cómo Beto, en este caso, como chofer, se enfrenta a esas situaciones, eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Al ver el producto final, yo también siento que va a ser muy intenso y que va a haber momentos en que digamos ya, por favor, alguien máteme, pero siento que también vamos a salir... Muy diferentes del otro lado, o sea, aprendiendo mucho a trabajar sobre presión, a trabajar en equipo y pues sí, espero terminar muy satisfecha. Que nunca había trabajado, entonces agarrarle la onda y perderle como el miedo también. No sé, como que a veces me estreso mucho y ya se me van las ideas y, y es como de que ya solo quiero que salga. Igual que Carmina, o sea, la parte técnica, porque igual yo nunca había usado una grabadora. Yo soy Jesselín y soy la sonidista y la diseñadora sonora de Lo Inmestivo. Lo más difícil fue le, grabar el round en tiempo real porque las peleas pasaron en tiempo real y teníamos que cuidarnos a nosotros y cuidar el equipo y no saturar las escenas. Hemos encontrado cosas que, no creí, que la verdad no, no, había, no había considerado, pero Mira. mi equipo y todos ellos me han hecho ver bastantes cosas, han aportado muchísimo y, ha, y se ha enriquecido muchísimo más la, la, la propuesta inicial. Yo estoy haciendo sonido, entonces sí fue medio complicado desde el inicio por pues, el camión y de en qué momento puedo microfonear al chofer porque pues él vaya como en su rollo. Y... El, el sábado teníamos un plan de rodaje que era todo el día y nada más hicimos como la mitad porque terminó antes la jornada, pero terminó antes la jornada porque se presentó un conflicto externo, no, pero que no solamente le era un conflicto de él con personal, sino un conflicto que ya tenía que ver con la ruta. Bueno, el día de hoy estamos aquí para la presentación de nuestro documental enseñando a Resistir y pues así estamos en la Casa de la Cultura. Es jueves 30 de junio y estamos en el estreno mundial, universal, galáctico de nuestro documental y pues estamos muy, muy emocionados. Venimos a presentar nuestro documental eh, que grabamos en el marco de las 100 horas del Retodox que se llama 3, súbase, agárrese y cállese. Va a ser muy diferente ya verlo proyectado con gente, este, quiero ver cómo es que reaccionan también los demás pero sobre todo, pues sí eso, sentirnos orgullosas de lo que hicimos porque creo que quedó algo muy bonito y una historia que vale la pena contar Tuve expectativas altas porque a la hora de editar el tocar un tema como la lucha libre suele ser muy llamativo y también este, creo que las expectativas que yo tenía era saber cómo íbamos a poder hacer eso y poder contar una historia sin desperdiciar tanto material y que en los 10 minutos. Hubo ahí en el montaje algunos conflictos, pero pues salimos vivos, salimos bien, salimos como amigos, que es lo importante, y pues conocimos a los otros equipos, que también era parte de nuestras expectativas, y creo que eso es algo valioso que nos llevamos, el, el haber hecho comunidad con otros documentalistas. Genuinamente siento que lo que más me llevé de este documental fue como que justo aprender a ser un poco más humana con nuestros personajes creo que el mayor reto era eso, hacer que todos funcionaran, equilibrarnos nuevamente con gente nueva y que comieran bien, porque es importante, coman bien, si van a entrar a un reto, coman bien. Los invitamos a que vean tres, este, lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor, por amor a las rutas, a la ruta tres también, este, que ha sido como parte de la vida de todos en algún, en algún momento, entonces los invitamos a que lo vean y lo disfruten y se apasionen tanto como nosotros que, que lo estuvimos realizando. Creo que deberían verlo, Precisamente porque hace una como nueva perspectiva de lo que es la danza en Puebla y también de cómo hay poblanas, poblanos y poblanes desempeñándose día a día para crear espacios muy seguros, amigables y muy bonitos para jóvenes como nosotras. Eh, quisimos retratarlo porque se habla de lucha libre muy céntrica eh, su arena está ubicado en San Ramón a la periferia de la ciudad y no solo cada domingo muestran a luchadores sino que también los entrenan y tienen esperanza en que las nuevas generaciones sigan esta tradición entonces sabemos que es un grupo que resiste y como todos los poblanos eh, representa mucho que es vivir aquí entonces ese es nuestro documental, esa es la dinastía y pues les invitamos a verlo.